Nosotros le hemos pedido al Gobierno en estos momentos que nos facilite los datos de las residencias que están medicalizadas, porque de lo que dice la señora Ayuso a la realidad que nosotros conocemos e incluso a lo que dice el consejero de Servicios Sociales, hay un absoluto abismo. Medicalizar no es poner a un médico en una residencia es que eso ya se hacía antes de la pandemia, medicalizar es establecer protocolos, es convertir las residencias de mayores en auténticos centros sanitarios y eso no se ha hecho en poco más de, de una decena de residencias de las 400 y pico que hay en la Comunidad de Madrid el señor Reyero dice que hace falta medicalizarlas y que se ha intervenido tarde y en una, con una profundidad que no es acorde a las dimensiones del problema que tenemos la señora Ayuso dice exactamente lo contrario, por tanto no damos por resuelta esta contradicción y nos parece en este caso que la presidenta de la Comunidad de Madrid se está equivocando en una cosa que es particularmente sensible en estos momentos en nuestra región.